Mi amo Hamza, tengo 19 años. En aquel momento tenía 16 años, y en un barco conocido como Paterra. Eh, bueno, llegué aquí en 2016 y aquí estamos. Sí, un poco, bueno, la felicidad, bueno, un poco de miedo porque al ser, al ser mayor, ya no tienes derecho como como los menores ahí un poco si sientes un poco rechazado pero algunos pero yo tenía suerte en aquel momento porque fue a un piso de, de menores y después a una situación de decir ahora estoy con ellos uh, antes tenía bueno un permiso de residencia de un mes y después de lo después de un año, y ahora me lo han denegado, pero estamos en proceso de, de recuperarla. Sí, estoy estudiando un siglo bueno, formativo, un grado medio de atención a personas en situación de dependencia. Bueno, trabajar con, con la gente, bueno, o los menores de edad, bueno, generalmente con la gente así, los mayores de edad, los menores y todo. Lo básico que dicen es tener familia, tener trabajo. Bueno, si hay que seguir estudiando, est bueno, que hay que seguir estudiar, estudiando. O, bueno, tener una, una situación para ayudar a, lo, a los migrantes o a la, la gente de aquí también. Que ellos también pagan impuestos, pagan, trabajan, que son como la gente de, de española o la gente de aquí. Se sí, hace tres años. Pero cada día hablo con ellos. Pues si no hablas con, con tu madre, se queda un poco preocupada si te pasa algo o algo. Aunque, aunque, so, aunque eres mayor de edad, la madre sí es la, es, es, es la madre, ¿sabes? No. Muchísimas gracias. De nada a ti. Gracias. gracias. Muchas gracias.